Gracias a Francis Rodríguez por su comentario. Le había pedido, antes de que el equipo se fuera a sus labores, veo que gente va aquí para, para sus respectivas audiencias, compartir un video en contraposición a, a algo que presentaba nuestro compañero Fulvio hace unos días acá, de unos niños que no sabían quiénes eran los padres de la patria. Pues resulta que en un lugar, en función de la posición de nosotros, recóndito para nosotros, como es Pedernales, eh, hay unas niñas ahí que es interesante que ustedes vean y poder compartir con ustedes esta experiencia que, que está en las redes sociales. Vamos a escucharla. Es nuevo este video. Hola, hola mi nombre es Ana Reina, le quiero dar la explicación de esta laguna. Buenos días. Bueno, hola, mi es nombre es Joana. Reina, hey, buenos días. ¿Cómo están? Tengo nueve años y le quiero tomar la explicación de esta laguna. Hola, bienvenido a la laguna de Oviedo del Parque Nacional Jaragua. Tienen sí, unos sí, tipos de ave como flamenco de la... Marina, el tortugas madina el cadetral y el caguama eso que está ahí es la saladilla se lo come los galleros. los cangrejos vienen de mayo y se terminan en agosto hay oh. dos tipos de tul el medio tul le va a hacer a los flamencos sí, sí, sí, sí. los noquiales, la demás sabe y le hace el baño de barro eso blanco Aquí hay un pez que le dicen al titaco. Pero su, su... verdadero nombre es Ciclinodontes y nada en Adama. aquí en la laguna de Oviedo. El medio turco está 2.500. El turco completo son 2.500. más permiso de entrada, que son 150% de personas. El medio turco le pasa a los flamencos, los mangades. La demás sabe y a hacer baño de barro. El turco completo para hacer la iguana. La demás sabe y hace hacer baño de barro. El turco completo para hacer la iguana. La esta laguna mide 1.5 metros de profundidad en la parte central y en la parte más honda mide 1.9 metros. Tiene un barro que va a para la piel, quita el y, se la, y el agua quita la rasquilla. ¿Ya? La wow. piel, la piel. escucharon eso? Eso es en contraposición. Hay que, decir, hay que decir que el ruido que se oye es, es de origen, sí, no sí, es un sí. problema Ajá, de nosotros. La de nosotros sí, es la, de la, de la brisa que choca con entorno. el celular. Y entonces no, se y con esos eso niños quiero son presentar esa contraposición de lo que hace unos días en las redes sociales la gente compartió y compartió con relación a unos niños que no sabían los que son los padres de la patria. Sin embargo, miren estas niñas cómo manejan eh, y cómo se convierten en guía turística. Sí. Eh, lo enseñaron en sí. la escuela eso pero no lo que yo quiero preguntar quién se lo enseñó Digo, y eso es digno de investigar quién se lo enseñó no, guías, de lo que tú eso es sencillo ¿Eh? eso es sencillo o sea ayer yeah, ya yeah lo primero es que posiblemente se lo enseñaron los que propios guías la familia para que es sencillo saber todos esos datos que ella tienen Nos, y no, mi amor, sencillo, sencillo la, respuesta que, la, la respuesta que la respuesta que tú buscas es sencilla no lo que ellos están haciendo o sea, o se lo enseñan los guías yo no estoy bien yo no, encu... yo no entiendo lo vale, que, vale, vale. No, que por ejemplo aquí la gente es compartió como... hace unos días la situación de unos niños pero todos se lo queremos al gobierno y esas niñas posiblemente no fue el gobierno y, y no que las no, no, están... no, el, el, el entorno Esca. comunitario no que tiene entonces los, 9, 000, entonces, mil, no, los 900. 000, 000, pero no me pero no me 4%. trastorne fú. Pero no me, trastor, me trastornas. No no pero el gobierno no que se, se está robando. lo que yo quiero significar con esto que el entorno tanto familiar como de la comunidad también es Mira, responsable de los No, niños no, no, frente. es el primer responsable. Claro, el primero. Son responsables de no, eso, La educación no está basamentada claro, exclusivamente en el sistema. No, claro, está basamentada claro, en padres, aquí, en la comunidad, sí, en la, en claro, la escuela, claro, en los maestros, en el sistema. Especialmente los maestros. Pero, y de los pero padres. ahí ¿sí tenemos nosotros: los padres monoparentales, la mayoría. Sí, sobre todo. Eso no significa que no la condición para que una gente no eh que, por yo ejemplo, profesional lo que tenga nivel. Yo, yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Y hay sí. unos varoncitos también, unos niños. Todos son una legión como de <ríe> nueve muchachos de, de esa comunidad que lo que han hecho es interactuar con ellos para que ellos aprendan a sacar provecho a la, al entorno Francis, eh, natural. Pero ¿quién se lo enseña eso? Francis, y tres guías turísticos mayores que también yo he sí. estado ahí. Sí. Mm, yo prefiero a los hay? niños. Claro. Yo mismo le dije, no, yo prefiero a los yo prefiero a los niños. ¿Y tú crees que ellos no lo saben? Ellos entonces, lo saben a que y para que sacarle investigar. provecho a eso, entonces educan a los Gracias niños a para ese fines. Hay que investigar es a los profesores de los, los niños que, que, que no sabían quiénes son los tres padres de la patria y Mira, cancelarlos. No, no creo que no no es comparativo. O sea, creo que no es comparativo, posible comparar ah, los no, dos. No es comparativo. Ah, porque esta no niña maneja cientos no, de no, datos ves, y que ellos hablen. No, pero no, ya, porque es que tú traes el tema y quieres que uno opine, pero entonces cuando vamos a hablar, no pero deja. Que que no pero que tiene que dejar que yo termine. Deja la opinión. Ah, ya, ya, vámonos, vamos al WhatsApp. No, no, no, no. No, porque es que así... Mira la, la, la idea que te va a dejar. Ya. Es un, sí, claro, un caballero, un sí, caballero. No, no se trata solo de caballeros, sino que si planteamos algo y queremos escuchar lo demás, debemos sí, dejar no, que den la opinión. Esa En relación a, a, a eso que tú buscabas traer y, y escuchar, o sea, que podíamos decir al respecto... De que por qué hay un grupo de joven, de niños que no se saben los símbolos patrios, en pedernales, los, en pedernales y que por qué esto sí. Lo primero que todo saben que es un tema comercial que hay ahí, de guías turísticos, ya sea encabezado por padres, gente de la comunidad. Esos niños lo prepararon para eso. Entonces, decir que los profesores son los culpables de por qué otro grupo de, de, de, de niños no conozcan eh, los símbolos patrios, eh, no sé realmente qué es lo que busca cuando quieres decir que por qué estos sí y estos no. Tú coges cinco muchachitos, tú coges diez y lo pones a hacer lo que tú quieras que hagan. Exacto. Porque los niños ¿Ya? absorben. ¿Ya? Y, y Sí, pero es que no no se trata de que los profesores sean culpables. Hay todo un sistema educativo mal funcionando. Uh -huh. Que es lo que permite que nosotros, no solo los niños, sino los adultos, los eh, que salen de los liceos, los que salen de las universidades, no salgan con el nivel de preparación. Pero no decir que porque aquellos no se sabían los símbolos patrios, eh, y estos sí se lo saben. O sea, compararlos, realmente no no entiendo ni, ni, ni veo qué es lo que buscan. Yo estoy diciendo, esto. por ejemplo, que esos niños sí tienen un guía que puede ser un maestro, que puede ser un padre, que puede ser un primo, que puede ser un dirigente de la comunidad, que Pero... sí los enseña. Y aquellos que ni siquiera sabían eh, quiénes son los tres padres de la patria, no han tenido una persona directa ahí que los dice, sobre dice, eso. Dice Fran Tejada con esa agudeza que siempre tiene. Carolina me gobierna a mí, se deja gobernar de allá. Fran Tejada está. Ya, ya, quiero, quiero hacer oh, wow. deme, deme un por voy, favor voy. Déjeme un minuto Medio segundo esto Miren Bájame un poquito Porque eso me, me, me. Se concentra Lo que las jovencitas Están haciendo Sin ánimo de quitarle mérito sí. Es simplemente repetir como loros Las jovencitas no tienen Ninguna conciencia de lo que están diciendo Ninguna de esas niñas sabe lo que significa 27 kilómetros cuadrados ni la diferencia entre una laguna y un mar, ni nada de eso de lo que ya están diciendo. Eso solamente es una repetición. Sin ningún concepto. exacto Pero es repetir, como lo pudiera repetir cualquier loro. No, eso no es conocimiento. Eso, o sea... Sí. Sí. Sí. No no tiene, pero no se pudiera no entonces repetir Sin razonamiento. no se pudiera repetir así, no, así no, como un no, loro. No no no, la no, no, no, no, no no no No se trata de embotellar cosas. Sí, no, sí, pero fíjate, yo creo y entiendo que... Yanyan ha querido eh, eh, extrapolar. No, no lo pude entender. Y creo verdad, que no, a que la vez... Y todos lo damos por perdido. Ahí, y no, no, se lo indicamos pero, al gobierno. Eso pero ahí, quiero... ahí demuestra que precisamente hay deficiencia en el sistema educativo en ciertas áreas. Y lo que estamos viendo es que desde las escuelas se está dejando perder esos valores patrios, esa historia de esa historia del pueblo dominicano y cuando la memoria del pueblo dominicano se, o de cualquier pueblo se pierde sus ciudadanos van creciendo con esas lagunas y va a ser difícil que se defienda la patria en algún vamos, momento vamos, sí, a ver, vamos a ver vamos a ver qué dice el WhatsApp sí. De mañana